Si una picha escuela de la secundaria, escuela telesecundaria, la secundaria, escuela la secundaria, escuela la escuela o maestro he cambiado no ni antes, es un poquito sujachio que hueca pirenguesca. Tanto gobierno son dado no queden de tapirenchoasos, porque sin dengosan seguro es, que no se han vendido es como es candemaruter, anque este cuidar pitich Para cachuchachi san san seguro figuera para no que sin mal fripo hecha pudanga rataringa. Como ustedes se dieron cuenta ya en la entrada de la comunidad, Hace como un mes que empezamos este, con estas barricadas y en diferentes puntos de nuestra comunidad. Pues hemos vivido una situación muy, muy crítica ahora últimamente por parte pues de la inseguridad que, que tenemos dentro de la comunidad. Lo sabemos que es en todo el, el país, ¿verdad? Pero pues aquí hemos sufrido... ...mayor hostigamiento, así lo veo, ¿verdad? Entonces, este... ...pues... ...ya hace tiempo que hemos... ...perdido compañeros, algunos... ...desaparecidos en este caso, ¿verdad? Específicamente hablando, pues... ...recordando nada más los... ...los años en que han sido, este, ...levantados y... ...y algunas personas asesinadas... En el 2009, por ahí, este, levantaron a un compañero de nombre José, José Zacarías Barajas. Y el mismo año, el mes de noviembre, también levantan a una señora que por nombre llevaba Angelita o Barajas, o, perdón. Eh, Bautista Que hasta por la fecha Pues no sabes, No sabemos su paradero Después Vuelven a este, a, a atacar a la comunidad este, Levantando al representante De bienes comunales Eso fue en el 2010 Y en el mismo año También levantan a un compañero De nombre Espiridión ángel entonces viendo ya la necesidad de cuidar más bien a nuestra comunidad que ya no hubiera pues más pérdida de compañeros pues nos vemos en la necesidad de, de hacer estas barricadas ¿no? Y, y pues ahí hemos estado sufriéndole día y noche las 24 horas del día hemos estado haciendo pues vigilancia también, este, pues, queremos que a través de estos medios informativos, pues, nos, nos escuche el gobierno federal, que voltee la vista hacia nosotros, los indígenas, ¿verdad? Porque muchas de las veces, a nosotros como indígenas, pues, no, no nos hacen mucho, mucho caso. Y aquí, más cerquitas, pues, con el presidente municipal pues también hemos tenido le hemos hecho algunas peticiones y pues como que no nos ha atendido esa persona pues no sabemos los motivos los desconocemos y nosotros quisiéramos que a través de esto de este medio pues este se, se dieran cuenta allá arriba verdad el gobierno federal pues específicamente no y y también a las diferentes organizaciones, eh, también les hacemos el llamado que pues, requerimos de, de su apoyo, ¿verdad? Porque si el gobierno no nos atiende, no nos hace caso en esta situación, yo creo que nosotros, unidos como pueblos, sí vamos a poder este, defendernos un poco de de este mal que nos aqueja, ¿verdad? Sabemos que es en todo el país, pero a nosotros pues no nos, no nos atienden, pues nos escuchan menos, ¿verdad? Por ser, este, por ser indígenas. También a las organizaciones internacionales, no gubernamentales, pues también les hacemos el llamado que si nos pueden echar la mano, ¿verdad? Por ahí, este... Sabemos que sí, sí se puede a través de, de esas organizaciones implementar algunos trabajos, ¿verdad? No queremos que nos regalen el dinero, sino que también a través de eso puede haber algunos programas para que nos, este, pues nos apoyen, ¿verdad? Yo creo que algunos compañeros por aquí van a hacer mención de algunas otras cuestiones porque pues nosotros carecemos de estudio, no tenemos más visión, ¿verdad? meetings hasta gobierno no ni tata presidente pertenecer municipio es un agradecida Ka los que se han convertido en personas que se han convertido en personas que y han convertido en personas en se en personas que se han que en